Eh, René decía, decía René, esa tema me gusta, decía René, cada vez que terminaba la canción. Y yo decía que, bueno, ahí, eh, Romeo quería un relevo, ahí está, y está con nosotros Víctor de Maza, ¿Cómo tú estás, Víctor? Oh. Hola, buenas tardes, me encuentro... Feliz de estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo. Vamos a tirar eh, el par de fotos, <risa> Claro. Sí, claro. porque claro, hay ah, bueno, que aprovechar bueno, porque bueno. ahorita es difícil. No claro. se cotiza, entonces le hago así en la fiesta. Pero usted te acuerdas. <risa> sí, mira ya, sí. de los osobrosos. Sí, sí, claro. sí, sí, sí, no, así. me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, con todo ese público televidente. De verdad que para mí es un honor estar aquí en esta plataforma tan importante para San Francisco de Macorís y todo lo que tiene que ver con el alcance de Telenor. Eh, y nada, mi hermano, feliz, cogiendo un calorcito aquí. ¿Por qué bachata, Víctor? ¿Por qué tú eliges el género bachata para interpretar tu canción y tu música? Bueno, en realidad yo crecí escuchando bachata. Yo en mi casa, mi papá siempre, cuando eran los cassettes, uh -huh. él compraba cassettes de Anthony Santos, Raulín, Luis Vargas y eso. Y siempre escuchaba bachata. Y bueno, como que crecí con eso, con ese amor hacia ese género musical. Y bueno, ya que decidí hacer esto de la música, ¿por qué no darle carácter a la bachata que tanto me gusta? ¿Eres autor? ¿Es de tu autoría esa bachata que escuchamos sí ahí? qué bien. Sí, yo compongo todas mis canciones. No digo que no haga de otra persona, si sí, se, se da la oportunidad, pero hasta el momento he cantado todas mis canciones. No te, han, no te han pedido que... O sea, tú tienes ese tema y había otro tema también que yo había escuchado. ¿No te han pedido eh, interpretar tus canciones? Pues, o sea, que a veces hay artistas que les gustan las canciones de alguien. Y como no da... O sea, lo, lo que empieza nuevo, a veces los viejos quieren temas así como los de ustedes para poder interpretarlo En el caso de Raulín. Sí, bueno, me sucedió una vez, pero no era bachatero, sino era eh, un reggaetonero boricua, Tony Dice. Uh -huh. eh, yo tenía una canción en el estudio con Derry él fue a donde Derry a grabar unas voces y le mostró la canción y le gustó. Él quería cantar la canción. Eh, entonces ahí quedamos en que nos íbamos a contactar y eso. Ahí quedó el problemita que tuvo con Pina y bueno, ha pasado al olvido. No y, se dio, Neto. ¿Y no se dio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el nombre? De Víctor Almanza. Víctor Almanza. Víctor Almanza. Porque yo siempre eh, de bonitillo. Que, desde que Genesis no está bonito de lo bendiga. <risa> desde que Genesis me mostró la bachata, eh, es una bachata moderna. Tú sabes que cuando uno va a iniciar en algo, eh, siempre la gente le busca cualquier pero. como la acogida que ha tenido el público con tu canción? O sea, te, te, te ha sorprendido o tú esperabas algo más. Eh, no, en realidad me siento muy conforme con lo que está pasando ya que todo el que escucha la canción dice ¡Wow! Mándamela para compartirla con mis contactos y eso y siempre la gente me está mandando a través de WhatsApp me mandan videos escuchando la canción me mandan capturas de pantalla de personas que la han enviado y le ha gustado y eso y creo que lo que está pasando es, es bien bueno en realidad me siento muy bien con lo que está sucediendo con la canción <risa> Víctor. Tú sabes que la, la bachata tiene un representante a nivel internacional que es Romeo Santos. Sí. Entonces, tú... Lo crees que después de Romeo se eh, existirán nuevas generaciones, Persona bueno, salió Prince Royce, pero después de ahí como que relevo nuevo, no hemos visto. O sea, no hemos visto. Joel, Joel ¿cómo se llamaba? Joel Santos. Pues, Joel Santos, Santo, pero como que... No, yo esa tú tienes que entender que ya. Ya, pero como que no ha salido como. Y tú tienes perfil, tienes bonitillo. Yo hasta pensaba que era de, de, como de otro país no, o europeo, bueno. Claro, o sea, porque sí, está como acorde a todo. ¿no? Como ¿tú crees netamente que si, Franco Macorizano. Es posible que si está una nueva revelación, se le hace muy difícil. Eh, porque no ha salido todavía alguien. Bueno, yo lo que pienso es en realidad que eso del relevo de la bachata quizás no ha habido alguien que se ponga en sí en eso, ¿me entiendes? Porque he visto muchos jóvenes que están en eso de la bachata y bueno, quizás se han dejado llevar por la ola de la música urbana, entonces hacen el crossover y eso. Por eso te pregunté, o sea, ¿por qué bachata? Porque la mayoría están ahora mismo dembow, al, trap, alma, más rapero sí. que fanático. Sí, entonces yo pienso que es una cuestión más de, de decisión, ¿verdad? De, de continuar haciendo la bachata. Y bueno, yo... Pienso que sí, que algún día llegará el relevo de Romeo y de Prince Royce, Anthony Santos y toda esa gente. Tiene que haber un relevo. Bueno, eh, hemos visto presentaciones tuyas en Nueva York. O sea, yo he visto algunas en, en la Gran Parada y cosas así. Tú allá haces muchas fiestas, tú haces tu picoteo. ya Bueno, picoteo, picoteo en sí no, porque... Empezando. Es empezando y yo tengo algo que si tú me invitas a, un, a una actividad que tú tengas, yo no puedo tener el descaro, si yo no estoy pegado, de pues a decirte a ti, dame 500 dólares, 1000 dólares. ¡Dios ¡Se la actitud! ¡Señor! Eh, ¿Quién tiene que vivir? No, para que no vive aquí. Ah, que no lo vive aquí, <ríe> aquí. Si ha aquí... vivido aquí, no lo dice. No, no, aquí, ni una bella. Porque si con... el... ¿Cuánto <ríe> tú me tienes. <ríe> el no, no, mí, creo mi, que... No, no, creo que... No, el no, no, no, no, no, no ¿Tú sabes cómo ella de que todos los músicos son de construir. Sí. No, creo que eso es una falta, digamos, de, de moral. Usted el, ah, el, una el, gente el, que le esté haciendo un favor a usted, a usted eh, tirársele por dinero. Creo que está mal. Ahora, Yo, pero, ya si uno estuviera posicionado, me entiende que ya tú sabes que hay una responsabilidad de pagarle a los músicos, pagarle a los bailarines y eso, ya ahí usted habla directamente con la persona diciendo: no, Tú sabes que los músicos cobran que los bailarines cobran y yo tengo que pagar, digamos, un equipo de sonido o algo, pues ya ahí es otra cosa. Pero si tú me invitas a mí a una actividad que yo sé que no hay dinero, que yo sé que tú estás oseando también, no puedo venir. No, dame canto. Exacto. Mira qué bien. Sí, o sea, tú, sí. tienes, eh, tú tienes tu grupo, o sea, si, si aparece un picoteo. Teo, tú tienes tu, tu tú tienes equipo tu, montado, tu o sea, tu, tu banda. Tengo mi gente, sí, solamente un telefonazo. Vamos para tal sitio que hay un picoteo ahí No, porque fuimos. tú sabes esto, que hay güeros que son como de siete artistas. No. Yo sí, no, en fulano, realidad, sí, en no, realidad, en realidad no, eso es sí, eso no, de la bachata, eh, pero por lo menos allá eso, ya eso me, pasa. Eso ya hemos recogido. Eso me, <ríe> exacto, que, exacto. No, recogido. Fulano que está tocando hoy con Fulanito. Si sí, es está así. libre mañana, Fulano, bueno, pues dale <ríe> para allá. que sí, para Pero siempre tiene muchos contacto tres guideros, sí fulano, sí claro, o es sea, así. Eso es así. Víctor, de, en el género bachata, eh, hay muy, hay en este año, digo, en el 2019, este año, no, ya estamos en el 2020, fue el año de la bachata. Sí. Luego de la, de la producción de Romeo, fue el año de la bachata. ¿Tú crees que en el 2020 la, la bachata va a tener el mismo éxito que en el 2019? Porque señores los palos que se pegaron, ese CD, fueron muchos. Bueno, yo considero que sí, que este año también va a ser bien bueno para la bachata, ya que el, el mismo Romeo anunció una gira con Aventura y eso, entonces la gente tiene esa expectativa de que Aventura va a romper este año, y todo el mundo va a estar pendiente a eso, bachata pa, por un tubo y ¿Tienes, siete llaves. ¿Tienes, Víctor, algún ícono dentro de la bachata? Romeo. <risa> a ti, tú, tú eras romeísta, tú eres romeísta. Soy romeísta, mil por mi. Mi por mí de Romeo. Derretido con Romeo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ay, ay. No, no, <risa> bachateros de San Francisco y Macorís, ¿tú has tenido contacto Evi Martínez, mm. Wellington Toribio? Eh, bueno, yo contacto directo así, no, yo he, sí he ido a fiestas de bachateros así, Elvis Martínez, he ido también a fiestas de Fran Reyes, he visto muchos de ellos. Pero contacto directo así he tenido con Zacarías... Eh, nos juntamos una vez en el aeropuerto ahí, duramos un ratito hablando y eso ahí. Y, y como el dominicano que enseñaste la canción, porque Escucha ahí de la canción mía. <ríe> sí, no, no, no, no, no, no. Ahí no. que viene la parte buena, Neto, y ese pegan así es. Ahí que viene ah, la parte ya. buena. No, no, no. No. Ahí, ahí, sí, sí. ahí que viene Pero, la parte buena. Señor, déjenlo no no, no no, no, hago, no, no hice eso, no. Porque en realidad son gente que tienen el tiempo encima y eso tú sabes. Entonces sería... Feo de mi parte. Es que tú eres orgulloso. No orgulloso. digamos. Tú tienes tu swing. No, no, no es que tengo mi swing. Lo que pasa es lo siguiente. Ese muchacho no ha pasado trabajo. Dime, Neto, Neto. Si él pasa por Fesimoto. Ay, ay, ay, muchacho, tiene que darlo. ¿Tú ¿Sabes quién es por el Fesimoto? Tiene que darlo. La Asociación de de macorís. Tiene que darlo. El Fesimoto anda con otro tipo de flow. Entonces él no da para apartar en el mundo. Ese muchacho no ha cogido, no tiene platamita. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Con eso respeto que tú dices que yo soy... Lo que pasa es que si yo me topo, un ejemplo, como me topé con Zacarías en el aeropuerto, yo el tiempo que él me vaya a dedicar, quizás dos minutos, cómo está y eso, no es, suficiente, no voy, no, para no es suficiente para yo mostrarle un proyecto. No le va a poner asunto, ¿me entiendes? Él quizás la va a escuchar, oh, y pendiente no, es que lo van a llamar. te que poner en modo joseo. Entonces, eh, es así. ¿Tú tocas algún instrumento? Eh, le damos un poquito a la guitarra ahí. Está requinteando allá de paso. Bueno, no requinto perfecto así, pero tratamos. No, ah, que... Excelente. Está eh, aquí, Víctor, tú estás de promoción aquí en San Francisco de Macorís. ¿Tú piensas hacer tu fiestecitas? ¿Te han llamado? ¿Te... Sí, estuve el lunes pasado, estuve en el cumpleaños de, de Manuel Trinidad. Eh, aspirante a, mi alcalde, sí, mi, a mi alcalde, alcalde mira, mira, mira, mira, estaba cerca, Mi eh. alcalde. Ya ni se había ve, disfrutado ya eh, la bachata de. Mira y me, yo soy mira regidora. Me mira me yo no soy tu regidora. Sí, no, pero en realidad no es, ¿Es algo fue, me, fue, fue regidor, una invitación no, pero, que me hicieron y bueno, yo no puedo decir que no, obvio que no. Eh, ¿Quién ahí. te invitó, Franklin Romero? ¿Cómo que Coño, ¿te ha pegado? Eh, Fue, no Franklin, Fue Franklin no, que, que no eso. Que cosas, con, de, de parte de Romero. Que... Bueno. Fue Franklin Romero Aparte que Prato, de ese cumpleaños. Aparte de Trinidad, que sabemos que le gusta la bachata. <risa> y hace mira, ejercicio. Mira, cuidado. No estoy diciendo que no. Que no, no le gusta la bachata Trinidad. Eso no es malo. Yo no <risa> digo que más sea malo. ¿No le gusta la bachata a Trinidad? No sí. hizo ahí la cancha. ¿Qué es lo que va a hacer? No sé <risa> a todos nos gusta a la otra, bachata. Otra a, a él era el ministro. Vice ¿Aquí en San Francisco? San Francisco. ¿Te has llamado Sin para... El... Eh, no, solamente esa. Eh, sí, he ido ya a varias entrevistas. Fui a Complot Urbano. Eh, vine aquí. De... Sí, tu, tu promoción eh, ahí. En la semana siguiente tengo uno cuantos compromisos también. Tengo que ir a Montecristi, a una emisora en Montecristi también, que me invitaron y eso. ¿Estás en su diligencia? No, y... en Montecristi, oye, Neto. Eso no es ahí mismo, eso. Ah, de, y... Tienen que salir a las 3 de la mañana. <risa> Salimos con tiempo para poder llegar bien. Víctor, ¿sí? las redes sociales tuyas para que la gente te siga? Eh, me pueden buscar en todas las redes sociales. Víctor Almanzar, Facebook, Instagram, no, Twitter, YouTube, ver, y todo. ¿De qué sector tú eres aquí, Víctor? Yo. Yo soy de un barrio de aquí, de San Francisco. ¿De dónde? Francisco. Dilo. Yo soy de Ventura, Grullón. Ah, No, pero tú lo dices y la gente no te lo cree, Víctor. Porque tú sabes que la <risa> gente no te va a creer. <risa> Fesimoto no cree eso, No, no, es. no te... a Ventura, Grullón. para arriba. Sí Ah, no sabía que lo había visto. Pero, <risa> hay que hablar. Ya tú, con ya él, te lo ves, los dolores. Hay que hablar de con él. Tú sabes. Claro. Tú sabes, sí, ¿Tú sabes claro. que aquí es donde, donde se pega la bachata. ¿Qué? Tú sabes dónde es? Ya, ya. No, y en código lo pone a cada y lo bailan. ¿eh? Y lo bailan. Lo baila. a grabar ahorita para asegurar. ¿eh? <risa> <risa> para asegurar, exacto. <¿sabes>? Viste, <risa> entonces, ¿tú sabes, en Instagram. Víctor Almanzar, Facebook, Instagram, YouTube. Uh, tu Twitter, Spotify, Apple Music, Amazon ves, Music, ¿cómo todo. Que se dice? No es Spotify, ¿cómo Spotify, se Spotify. <risa> eh, el otro americano de allí, so, so, <risa> what so, what so, am so, what <risa> am am amigo so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, que tú pensabas como quitarte la bachata? No, no te quites. con eso no, no, no, no, no era eso. Quitado. Lo que pasa es que después que uno entra en familia, ¿me entiendes? Uh -huh. Tengo dos muchachos y uno. Mira, bueno, ya el, lo que uno vaya a invertir de, de, en música y eso uno tiene el primero dílele, que primero. que. de en ya tenemos mucho. No, de no. <risa> en voz no. te bachata porque tú lo haces, viendo de corazón, fuera de relajo. Tú lo haces bien y, y se ve como con más experiencia. Sí. ¿Me no? entiendes? Gracias, lo gracias. gracias. Ustedes usted, usted, usted dicen que. No puedo conseguir que sea siete Porque ayer esa... <risa> se. Ayer sadier, sadier, sadier, no Y yo encantado en hacerla. Ver, o sea, siete Ayer Sadier se refería también a los gastos. Es que Deri le está cobrando mucho. Usted que lo, deri, ¿qué es lo que pasa? Deri es bueno. Deri, sadier, es anoche tuve yo como un carro. Deri es buen muchacho, sí. Derry es mío. Deri... No está mío, aquí todavía. No, Derry es mío. Él viene a traer cualquier cosa y se no, va de una vez. No de puedo hablar mal de Derry bajo no, no de ninguna también. circunstancia. Derry viene él de mío. vacaciones y es un chito no, novedoso. No, él viene a traer 9.500. Un fajador. Sí. Él siempre viene a <ríe> 9.500 y se va. Pues, o sea, que el, el, el, el bar de 10.000, que no puede más de 10.000. Él trae 9.500. 9.500. No, tú puedes traer. Es una moña buena, 9.500. Ah, Dios, cada tres meses que lo trae. No, él viene todos los años en diciembre. Me un fajador. Señores, vamos, vamos a finalizar el programa con, con la bacheta de Víctor Almanzar Nos vemos el lunes. Ya ustedes saben, el lunes estaremos aquí de nuevo. Va los usurrosos. Todos todo los de nosotros. Saludos a Pimentel. En la, la, la plataforma digital de Telenor. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la invitación. Y, y cuando tú le te exhorto pegao, a la gente que siga buscando pues, no, a Víctor. Y almanzar, cuando tú te, te pegas uno, no me, saca los pies. Tiene ah, que ah, venir otra vez. Un la gente. Yo dije, en el video la mujer es vuelta loca que venga para acá Entonces, ella sí, me sí, que escuchó no, cuando, cuando yo vine a salir ya estaba montada en la guagua Fue que yo ayer dije eso bien vamos a la bachata de Vito con eso cerramos y nos vemos el lunes mira el eh, compadre ver. de flaco ve la cámara tú... eh.